La vida me quema Bitch Problemas Dinero Problemas ¿Quién da más? La vida es injusta Quieren más Y solo se frustra. es la life? Tú sabes injusta Voy por ahí Quítate del medio No es tu life Ni aunque tú me veas guay Ni aunque yo me vea fine Todo va bien Todo va mal Andaba abajo y no me mira nadie Y vaya solo camino hacia el baile Tu sonrisa me engaña Si no mira nadie a ti no te creo Yo ya me lo veo venir Sé que te gusta fingir que no somos iguales, conmigo tú no te compares. Yo ando perdido en mi casa, en la calle solo había whatsapp Me paran, me dicen qué pasa. Le digo, no voy con disfraces, y ya sé que tú vienes a mí como si actriz de película, tu comedia es ridícula. Mami, no me vengas con la crítica, si en verdad te pierdes por la estética. Solo quiere fumar hierba tirada en la cama, no piensa en la fama, solo quiere la. Y hoy en día nadie sabe ser feliz esto si duele estoy contando money falta time no quiero perderte y hace mucho yo te conocí tú ya me conoces a mí sabes que no es para mí tú mirabas y me decía que Dinero, problemas la vida me quema bitch problemas nada más quieren más quítate del medio no es tu life ni aunque tú me veas guay ni aunque yo me vea fine todo va bien todo va mal yo andaba saltando la valla Y vaya, que estas monedas se gastan en nada Y mi pana, que sueña con vida bacana En Holanda, cocina la grasa Estaba perdido en mi casa En la calle solo había guasa Buscaba sonrisas que había mi llama Prefieres la fama por lo que dirán Si la vida lo quiere me quito el estrés Contigo no duermo, la paso bien Me falta dinero, no mueve bien Dinero, problema